Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, Oruchobi. Eh, quiero que te quede claro una cosa. Para cuando recibas las denuncias a los vídeos que me has dedicado hace 7 meses, voy a seguir denunciando esos vídeos hasta que los borres. Porque para empezar ni siquiera son vídeos, eres tú grabando con el móvil e insultándome durante una hora, 40 minutos, una cosa así otros uno un poco menos, uno de media hora creo que hay todos esos vídeos los vas a ir borrando primero, no presentas ninguna prueba de lo que dices porque nada más que se me ve la cara, parado no, no pones un vídeo y dices, mira cómo dijo esto o pones un Twitter que hayas capturado y dices mira lo que dijo en tal momento para que todavía yo pueda defenderme no, tú has puesto mi imagen y te has, puesto, te has dedicado durante más de cuatro o cinco vídeos hace 7 meses a insultarme bien, pues todos esos vídeos si te importa tu canal de Twitch ya te vale borrarlos más te vale borrarlos en cuanto a Johnny Veneciano eh, el Tontaina que seguramente es el que te ha instruido en todo esto y si no, da igual porque lo va a pagar él los Acerianos, los Bananos los batriboy. Y el que sea, que no pertenecéis ni formáis parte de comunidad alguna. Solamente sois alimañas. Solamente sois un grupo de gente que necesita pertenecer a algo. Da igual si es al Partido Comunista, al Partido Fascista, si es a los Woks o si es a los Ewoks del de planeta Memviria. O si quiere ser un Namequiano, o si quiere ser una puta cebra. Pero a mí, y sepan disculparme por el enfado, déjenme tranquilo. Las personas humanas, humanas y normales que le gusten los videojuegos, este es su, este es su sitio. Y la gente que esté un poco más para allá que para acá eh, con el tema de, de las obsesiones, que si se han metido con mi consola, se han metido con, con mi youtuber favorito, eh, esta gente fanática, fundamentalista, radical, que te. Que, que, Viven orbitando sobre la figura de alguien o algo, un concepto. Esta gente es, no existe, es, son encefalogramas planos lo que hay ahí. Ese tipo de personas que es que no hacen un movimiento sin pedir permiso. No a su cerebro o, o comunicarse un poco con su cerebro En fin El trabajo que desde luego de adoctrinamiento eh, Para con los saseleanos Ha sido increíble eh, como, Tanto como para regalarle incluso a 6.000 eh, Suscriptores sí. al Yonis Veneciano y, y pasar la pelota Del tío pesado De, de Oruchovi Pasársela al Yonis Que veo que es el único que te contesta Pero macho vamos a dejar una cosa bien clara ni siquiera estás haciendo un uso legítimo que no, no has cogido un vídeo de mi YouTube, me ha tapado... No, Que no digo que lo hagas, ¿sabes? Déjate de... de... No toques nada. Vamos, a ver no toques un botón. Pues es que aparte todavía grabas con el móvil. Pero ¿cómo puedes grabar un gameplay con un móvil? Es que... con un, Pero con un móvil, pero grabando a la pantalla de televisor. Para que se vean las rayitas. Es que, vamos, es que, mira. Y además que dijiste hace siete meses que ibas a dejar el tema. Y veo hoy que todavía están los vídeos ahí y tal y cual. Bueno, pues te la va, te, Que te voy a funar. El que te voy a funar voy a hacer yo. Y, y en cuatro minutos ya te he dicho ya todo lo que. No, no me hace falta darle ningún. Eh, de, de decir ninguna coma más ni ninguna palabra más. Porque lo que venga ya te llegará. Así que. Estate atento.